vamos a hablar de una escala de valoración, ponderación y seguimiento basado en un concepto nuevo en la tecnología que es la gamificación la gamificación es un concepto muy reciente que se conoce a partir de 2008 y viene de gamification, game, videojuego y en español también se le llama ludificación por ahora no vamos a profundizar en todo el tema de la gamificación o ludificación, sino que vamos a tomar de este concepto una dinámica de valoración y puntuación. Podemos decir que la gamificación se empieza a utilizar en la industria a partir de observar el potencial de los videojuegos para motivar el comportamiento de los usuarios. Nosotros lo vamos a aplicar con un sistema de logros donde cada alumno va a poder ganar insignias ...a partir de alcanzar ciertos objetivos. Por ejemplo, veamos este sistema de recompensas y puntuaciones... ...para el caso de las tareas y los trabajos entregados. Estrella azul. Es lo que ganamos cuando entregamos el trabajo en la fecha prevista... ...y está completo, aunque sea con el objetivo mínimo. El trabajo está bien, está aceptado... ...es decir, que alcanzamos los objetivos de esa clase. Estrella lila. Si no pudimos entregar la tarea la podemos hacer la semana siguiente hasta 7 días después de la fecha original en ese caso ganamos la estrella lila el trabajo está bien está completo cumple los objetivos pero fue entregado hasta 7 días después de la fecha original estrella gris en este caso el trabajo fue entregado con más de siete días después de la fecha de entrega aunque siempre tiene que ser antes de finalizar el módulo 7 en este caso por más que el trabajo supere los objetivos y esté por encima del promedio, se considera estrella gris porque fue entregado con más de 7 días de demora. Un punto azul. Indica que el alumno manifestó que está trabajando, tiene algo pendiente, lo está desarrollando, hizo algunas consultas, etc. También puede darse el caso que entregó el trabajo pero estaba incompleto y lo tiene que rehacer. Estrella dorada. Es un trabajo destacado, está entregado en fecha, está completo y muy bien realizado. Estrella roja. Es sobresaliente o excelente, está entregado en fecha y es un trabajo destacado. Estrella verde. La estrella verde es una excepción que cada alumno puede utilizar, aunque solo lo puede hacer una vez durante toda la cursada. Sirve para considerar un trabajo como entregado en fecha, aunque haya sido entregado hasta 14 días después. Salvo que por ese trabajo no se va a poder recibir una estrella dorada o una estrella roja. La estrella verde solamente reemplaza a una estrella azul. Insignias Bueno, ustedes me dirán, pero esto no es más que una escala numérica disfrazada de estrellas. Pero no, ahora viene lo interesante. Insignia cumplidor Si un alumno acumula cinco estrellas azules, aunque una de ellas sea una estrella verde... Significa que entregó cinco trabajos en fecha, por lo tanto adquiere esta insignia extra que le va a dar más puntos en la calificación final. Insignia destacable. Si un alumno obtiene 5 estrellas destacadas, que pueden ser rojas o doradas, obtiene esta insignia que también le va a otorgar puntos extra en la calificación final. Insignia activo y atento. Esta insignia busca motivar la participación en grupo, la interacción respetuosa con sus compañeros, el accionar solidario, llegar temprano a la clase, participar, ser positivo y entusiasta, etc. Por eso, los alumnos que participen en cinco clases de forma activa y empezando desde el inicio, desde los primeros 10 minutos de la clase, van a recibir esta insignia especial que también le va a dar puntos extra en la calificación final. Recuerden que la nota final va a ser numérica y se aprueba con 7 y obtenemos un 7 si entregamos los 7 trabajos durante las 7 clases. Sin embargo, si entregamos los trabajos en fecha o hacemos trabajos destacados o participamos activamente vamos a obtener puntos extra.